como organización consiste en garantizar una asistencia sanitaria de calidad a todas las personas que componen Castilla y León. Supone para un sistema de salud, un plan de humanización como el Plan Persona, una importante oportunidad de ofrecer de modo conjuntado una atención con una calidad científico-técnica junto a una atención afectiva. Y eso supone poder ofrecer a nuestras personas, a las personas que necesitan asistencia sanitaria, la calidad máxima que se puede dar. Estamos abiertos a obtener nuevas experiencias en humanización, siempre dirigidos por nuestros profesionales, que nos indican en cada momento cuáles son los efectos más importantes que tenemos en este campo. El hospital era como, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo me van a atender? ¿Van a dejar pasar a mi pareja? Entonces dijimos, esto hay que solucionarla, las mujeres tienen que venir contentas, saber que están de parto y que aquí las vamos a coger con los brazos abiertos. Y entonces lo que hemos decidido eh, es hacer una visita guiada. Pues llegan nuestras mamás, las esperamos, eso, la matrona que está de guardia, y está el todo el equipo que pueda estar disponible para que vayan poniendo caras a cada profesional. Y desde ahí ya con el pijama verde, que es el pijama quirúrgico que decimos, eh, pasan a ver nuestras instalaciones pasamos por las salas de dilatación y después eh, pasamos a ver un poco el paritorio y les enseñamos también un poco el quirófano que tenemos aquí, que es un quirófano de urgencias para que tengan también esa sensación de tranquilidad, que si pasa algo, tenemos un quirófano pegado a las salas de dilatación para dar la bienvenida a sus bebés si tiene que ser por una cesárea por cualquier emergencia obstétrica. Y para nosotros el recuerdo que se tienen que llevar es que la mamá ha estado bien atendida, que se han respetado sus preferencias, que ha estado informada, que se han despejado sus dudas y que ella ha sido la protagonista de, de su parto. Entonces comenzamos a formarnos en la guía de lactancia en el 2015, ese año fue sobre todo un año de proyecto, de, de, eh, de trabajo, de intentar adaptar todo lo que teníamos, de cambios, de ver qué necesitábamos o qué había que hacer y de formación del personal y empezamos a funcionar con esa guía ya como trabajo a partir de diciembre del 2015. Eh, antes dábamos unas charlas para ya de entrada que ellas tomaran un contacto, pero bueno, entre la pandemia y que es verdad que luego no, no llegas a todo el mundo porque no todo el mundo acudía, pues decidimos hacer todo eso, montar una sesión en un vídeo informativo. Entonces, cuando vienen a las sesiones, en la sala en la que están, pues bueno, les ponemos una película en la que les contamos un poco todo el proceso de lo que va a ser y por qué se hacen las cosas y cuál es el motivo. Pues para que ellas también se encuentren un poco más... Más tranquilas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues a partir de ese momento luego se les pregunta si tienen intención de amamantar. Bueno, pues un poco, un poco una historia no solo clínica, sino en otros aspectos. Nada más nacer nosotros procuramos poner al, al bebé enseguida encima de la mamá para que se reconozcan mutuamente y, y se establezcan su primera experiencia juntos, el, el bebé pueda de forma espontánea, trepar buscando el pecho de la mamá para intentar iniciar eh, la lactancia materna y se consigue. Las ventajas eh, pues son a todos los niveles, eh, a nivel tanto emocional como a, a nivel físico. pues Todas las defensas que adquiere, eh, digamos que las proteínas son las que son adaptadas para él, la cantidad de grasa es eh, la adecuada para el bebé, es decir, que los beneficios son innumerables, desde el minuto uno hasta que la mamá, por el motivo que sea, decide dejar de darle de lactar. Las primeras experiencias vitales que tenemos durante las etapas iniciales de la vida, la, la infancia, la adolescencia, son fundamentales para el desarrollo posterior de nuestra etapa de adulto. Entonces, eh, un niño enfermo, bien sea por una patología crónica, por una patología aguda, que siente que su problema se trata, se, se valora, va a hacer que ese niño tenga una vivencia de problemas que le puedan surgir en, en su devenir, en su futuro, pues mucho, mucho mejor, que tenga capacidad para superar la frustración que puede suponer que en un momento determinado la salud te falle. Los recién nacidos son un, un, un colectivo muy vulnerable. Ellos no pueden manifestar sus necesidades y nosotros nos tenemos que adelantar proactivamente y prestarles esa humanización de esta forma. Hay distintas iniciativas eh, y distintas estrategias para la humanización en neonatología. Una de ellas, por ejemplo, es el método canguro, que consiste en poner al bebé eh, recién nacido, generalmente prematuro, eh, piel con piel con su madre en el pecho. Eh, esto se ha visto que mejora su estabilidad, su frecuencia cardíaca, respiratoria, su respiración se hace más regular y favorece el desarrollo neurológico de los recién nacidos. Los dibujitos, pues los dibujitos fue algo simpático que se le ocurrió a un anterior pediatra y el, el dibujo pues es una forma de que cuando el niño anda por los pasillos del hospital, pues no vea, esconden las bombas, de perfusión, esconden otro mundo eh, y es para simplemente para que ellos no sientan la, la, la angustia de ver paredes vacías pintadas de, de, de granate o de otros colores, sino que ver el tren y, y sentirse más cómodos en el hospital del Bierzo, en el que estamos, pues eh, los niños no, no duran su hospitalización más de cinco días, con lo cual eh, a veces pues, podían pasar por ahí sin tener mmm, una chispita de algo diferente. ¿no? Y entonces lo que nosotros eh, les aportamos es que les eh, hacemos talleres de música, de arte, de manualidades, de ciencia, de cosas que puedan aportar pues herramientas nuevas con las que puedan enfocar su vida a partir de esa experiencia hospitalaria. En la humanización yo creo que siempre ha estado ahí, ahora está muy en boga, pero, pero ya recuerdo hace mucho tiempo, en el 89 casi en, el en salud, ¿no? ya se hablaba de ello. Eh, la importancia que tiene la humanización en pediatría bueno, pues que se, se trata al paciente de una forma integral, ¿no? holística. Eh, yo estoy absolutamente convencido de la, de la humanización ¿no? en los hospitales, yo creo que es necesario. Al entrar en la unidad de pediatría eh, nos recibe un gran vinilo con el mensaje «se regalan abrazos». Y siguiendo con los vinilos pensamos que por qué no retirar esos uniformes blancos, fríos y poner uniformes con dibujos divertidos. Luego, después de los uniformes, nos ofrecieron la posibilidad de nuestro vehículo motorizado, que es un coche eh, teledirigido. Y entonces eh, dijimos, pues perfecto, después de realizar el ingreso y esas técnicas desagradables, vamos a darles un paseo en coche y así conseguir que ese estrés con el que llegaban eh, disminuya. Nosotras cuando llegamos al hospital o cuando llegamos al aula cada mañana, mi compañera y yo, no sabemos los niños que, que vamos a, a tener ese día porque no sabemos a los que van a operar, bien sea de cirugía, de, de trauma o de otorrino y luego los niños que, que vienen al hospital de día a sus controles rutinarios son niños oncológicos, hematológicos, de enfermedades largas y vienen bastante a menudo a hacer sus revisiones. Entonces esos niños, el tiempo que están en el hospital de día ...pueden ir a, al cole, pueden, pueden estar con nosotras. Nosotras nos ponemos en contacto con los centros de referencia... ...cuando los ingresos de los niños se van a demorar en el tiempo. Lo consideramos más o menos cuando va a ser superior a los 15 días... ...y la mayoría de las veces se alarga mucho más tiempo. En ese momento nosotras tenemos que ponernos en contacto con el centro de referencia para decir que su alumno va a estar aquí y que va a estar durante mucho tiempo. Puede no ser tan importante para niños que llevan dos o tres días ingresados, pero para los niños crónicos, que los hay, y fundamentalmente para los niños hemato-oncológicos que se pasan largos periodos en el, en el hospital es, es algo muy importante, que haya una continuidad eh, con su propio colegio y con la actividad que desarrollaban al día, hay que normalizar la verdad es que su, su vida en el, en el hospital y esa es quizá la función más importante. El programa de acogida al paciente adulto eh, funciona de la siguiente manera intentando que el paciente cuando ingresa de una manera programada en el hospital para una intervención quirúrgica se pueda sentir lo más cómodo posible e intentando suplir eh, la te excesiva tecnología que pueda haber en el hospital eh, y la carencia emocional que pueda tener una persona que ingresa por una cierta patología y luego ya cuando ingresa en la planta, pues eh, le recibimos. Y le acompañamos a la habitación, en la habitación ya tiene todo preparado, la ropa que se tiene que poner, eh, le indicamos cuál es su habitación, cómo funciona la cama, cómo tiene que llamar al personal de enfermería si necesita algo, dónde están los timbres, en qué lugar va a bajar al quirófano, eh, qué médico le va a operar... Y, y le ofrecemos pues que cualquier duda que tenga, cualquier situación que le esté provocando ansiedad o que nosotros podamos solucionarle ese problema, pues que puede preguntarnos cualquier duda, cualquier consulta e intentar que se sienta lo más confortable posible. Se basa en, en empezar a formar grupos con pacientes que sean pacientes activos, pacientes expertos, que sean formadores de otras personas que son sus iguales, es decir, formador entre iguales. Esa es la filosofía y el objetivo del, del, del proyecto del paciente activo. Se basa sobre todo, el objetivo principal es que el propio paciente sea capaz de generar su propio autocuidado, se corresponsabilice con su autocuidado y con su enfermedad y que, por tanto, eh, abarque todas las dificultades, toda la trayectoria que supone una enfermedad crónica y que sepa asumir las dificultades y eh, afrontarlas con responsabilidad. La idea siguiente sería empezar, no solamente a, a formar eh, grupos de pacientes activos en diabetes tipo 2, sino también en otro tipo de patologías crónicas, como puede ser la POC, hipertensión, eh, enfermedades crónicas o incluso la deshabituación tabáquica. Es ir ampliando un poco las ideas como una escuela de pacientes activos en diferentes enfermedades crónicas. El taller de maquillaje aquí en nuestro hospital surgió a través de la representante de la Fundación Estampa, que se puso en contacto con nosotros para impartirlo aquí en nuestro hospital y hacer así un poquito más llevadero a nuestras pacientes pues toda su, todo su proceso, toda su enfermedad, para hacerlas sentirse un poquito más guapas y verse mejor. El taller de maquillaje en sí no solo es ese momento para que ellas aprendan cómo llevar sus rutinas, cómo cuidarse la piel, cómo verse guapas, sino que va más allá. Se crea ahí un vínculo entre las 10 12 pacientes que están en ese taller. Es un momento único en el que no están con sus familiares, pueden hablar entre ellas, cosas que no se atreven a hablar delante de sus familiares. Entonces, pues bueno, es un momento ahí muy bonito para ellas. Yo trabajaba en un gabinete de estética y entonces la Asociación Estampa se puso en contacto con nosotros por si queríamos participar con en en, en este, en este grupo para ayudar a la gente dentro de lo que nosotros sabíamos a que se encontraran mejor, nos pareció una idea estupenda, tanto a mi compañera como a mí y enseguida dijimos que sí. Es un tema que me afecta directamente porque yo comencé a ser voluntaria eh, tratando de ayudar a los demás. Pero por circunstancias de la vida, resulta que ahora estoy del otro lado de, de la moneda. Ahora soy yo la que estoy en tratamiento y sé perfectamente por lo que pasan, lo que sienten y lo que necesitan. Con lo cual, las puedo dar ayuda de primera mano y pretendo seguir haciéndolo. Nosotros integramos la asistencia sanitaria en la provincia de Soria en el año 2011. O sea, llevamos ya 10 años de experiencia, llevamos trabajando en calidad, llevamos trabajando en muchos proyectos entonces uno de ellos es muy importante que notamos que había un déficit en lo que es la sanidad pública que es en la participación ciudadana y pensamos que donde podíamos dirigirnos, lógicamente donde podíamos trabajar era con las asociaciones de pacientes. Bueno, es muy importante eh, que las asociaciones estén cerca tanto de, de, del, del hospital, de la, propia, de la propia dirección que somos los que un poco la gestionamos, como de, los, de sus asociados para, para compartir los recursos, para poder optimizarlos y para crear estas sinergias que bajo el criterio de beneficio mutuo, para intentar eh, dar el mayor servicio posible a toda la población. En este sentido, eh, nosotros disponemos de mucho espacio en el Hospital Virgen del Mirón, que está dentro del complejo hospitalario de Soria, y allí tenemos eh, buena parte de las asociaciones. En nuestro proyecto va enfocado a, a los chicos y chicas que tenemos en la asociación, que tienen, que tienen TEA, que tienen autismo y que por sus características eh, sufren mucha ansiedad, eh, mucho estrés cuando tienen que ir a una, consulta, a una consulta médica. Y nos han ayudado a montar una pequeña consulta médica casera eh, con, con bastantes más cosas de las que esperábamos para, para poder ir trabajando con, con los chicos y, y hacer esa desensibilización de, de lo que es acudir al médico para ellos. Tengo diagnosticado la esclerosis múltiple desde el año 93, que me dio el primer brote. El segundo brote me dio en el 95, y desde entonces, pues bueno, estoy aquí luchando con la enfermedad. y Debido a las circunstancias, pues me vi obligado a apuntarme a una asociación. Como en Soria no había, pues decidí crearla y fundarla a Suen, y ahí estamos con ella. O sea, tú vienes a mí como enfermo de esclerosis múltiple, y lo primero que te digo es que yo también la tengo. Entonces tú ya me vas a hablar a mí con más claridad porque te entiendo y yo a ti te entiendo lo que estamos hablando entonces es una ayuda mutua tú me ayudas y yo te ayudo y ese es el objetivo de la, de la asociación El voluntariado nació en el 19 y fundamentalmente hacen acompañamientos bien en las plantas, en el hospital, dando ese respiro familiar en las habitaciones, eh, también acompañando pacientes que están solos, que tienen una hospitalización muy larga y por lo menos tienen alguien con quien hablar y a veces incluso pasear un poco por los pasillos, hacen esa labor que la familia no puede cubrir. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, siempre he estado ayudando a gente mayor. Pues por mis características, mi personalidad, siempre he estado en ello. En el hospital es una labor, empezamos a hacerlo, es, vamos maravillosa, donde a través de las trabajadoras sociales, con su apoyo, sus indicaciones y un poco nuestra ímpetu por, por hacerlo, hemos salido adelante, saliendo y ayudando a la gente. Hay muchísima gente sola, muchísima gente desamparada en los hospitales gente, les das un momento de respiro, no sé, de, de alegría en hablar con ellos, el, el, en su vida, atenderles o llevarles una botella de agua sin más, o, o te pasa, o las preguntas necesarias, donde me parece una labor eh, se necesita, pero muy humanitaria. Todas las actuaciones de todos los profesionales en todas las disciplinas del hospital, todas sus actuaciones tienen que tener en cuenta el tema de la humanización, porque si no es así, esa actuación nos va a dar un problema, porque siempre todos nuestros cometidos van a ir a las personas. Bueno, así se inicia a través de que dos asociaciones hablaron con el anterior consejero de Sanidad, para a ver qué posibilidades podría haber eh, para facilitar las, a las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del espectro autista, facilitarles todo lo que conlleva pues, hacer pruebas, ingresos, etc. A mí lo que me hacen todos los días normalmente es, me envían todos los pacientes del programa ASI, sí, me envían un correo electrónico, el sistema informático y me dicen los que tienen citas, me dicen los que han ingresado, y a raíz de ahí yo ya empiezo a actuar. En, en urgencias, pues también está en la barra de herramientas, pero a su vez pone una alerta que pone alerta, este paciente tiene restricciones. Entonces lo que se hace es que en el momento en que lo ven, intentan lo antes posible eh, agilizar, eh, vamos, que no espere mucho en la sala de, de urgencias y atenderle lo antes posible personas con autismo tienen tres eh, rasgos que les caracteriza, que son las limitaciones, la limitación en la comunicación, en lo social y una flexibilidad del pensamiento y de, y de conducta. Entonces, estos estas síntomas nucleares es lo que les hace tener dificultades eh, pues para el acceso sanitario, que es lo que nos hizo eh, plantear eh, este, este, pro, este programa, el, el proyecto ASI. Eh, ¿En qué ha mejorado? Yo, como orientadora de familias, yo he llegado a hacer acompañamientos de, de, de personas con autismo, eh, que cuando llegas a urgencias, por ejemplo, enseguida ya se activa un protocolo y la atención es inmediata. Pues yo trabajo en Fundación Personas, que es una entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual de todas las edades, desde que son pequeñitos en atención temprana, luego les vamos acompañando en la etapa escolar y cuando salen pues ya son personas que van a centro de día, centro ocupacional, eh, también tenemos centro especial de empleo y residencias y viviendas. Lo que hacemos en la entidad, en Fundación Personas, es apoyar y acompañar a la persona con discapacidad a lo largo de todo el ciclo vital. También otra de las actividades principales que tenemos dentro de la asociación es el apoyo a las familias, porque es importante apoyar a las familias que tienen dentro de su seno a una persona con discapacidad. ¿no? Yo llego a la asociación desde que nace mi hijo Alejandro. Eh, nace y nos informan de que tiene una enfermedad rara, un síndrome raro. Y entonces, como cualquier madre y padre que tiene la necesidad de, de, de conocer, de saber de informarse, de... entonces, eh, pues buscas por internet, por donde sea, el poder informarte de todo lo que tu hijo pueda necesitar, ¿no? Y entonces así llegó a la asociación Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León. Que esta asociación está formada por padres y madres, es una asociación sin ánimo de lucro, eh, solamente lo que hacemos es reivindicar los derechos eh, que tienen los niños y jóvenes con discapacidad y enfermedad rara y, y un poco también apoyarnos como padres pues porque prácticamente aunque nuestras enfermedades sean diferentes eh, los problemas que tenemos son los mismos. Los profesionales que tomamos la batuta de este proyecto pues un día eh, dejamos de centrarnos en el profesional y por lo tanto dejamos de centrarnos en la bata blanca que tanta protección nos daba. La dejamos colgada en el perchero y fuimos allá donde vivían las personas, allá donde creo que la ayuda es más real y más efectiva, a su domicilio. Llegué hasta aquí porque tuve un brote, entonces perdí la estabilidad de mi cabeza directamente, no era yo. Lo único que veía era que tenía un acoso, para mí era mediático. ...directamente de todo el mundo de mi entorno... ...y ingresé en Agudos... ...y nada, desde ahí fue un proceso de, de terapias y de apoyo moral... ...y apoyo humano y, a, y de todas las maneras de acogida impresionante... ...y me fueron llevando a la realidad hasta que volví a ser yo misma... ...pero sí, fue un proceso muy muy duro... Bueno, El proyecto nace fundamentalmente de la conciencia que tomamos todos de que el futuro de las personas con enfermedad mental grave no debería de ser la institucionalización y la exclusión de la sociedad, sino que eh, debían de ser ciudadanos, otros ciudadanos más a vivir en sociedad y entonces se planteó y se dio un proyecto de darle los soportes suficientes como para poder vivir en la comunidad con todo el mundo y ser un ciudadano más, aportando como cualquier ciudadano. La familia en este tipo de pacientes es el pilar básico ¿eh? que van a tener para ir manteniendo la, la estabilidad psicopatológica que queremos que tenga el, el paciente. Pero ¿qué pasa? Que muchísimas veces ese pilar básico nos falla. ¿Por qué nos falla? Pues por múltiples causas. Unas veces es porque la propia familia vive la situación de la enfermedad con tanta ansiedad que son incapaces de reaccionar y de manejar bien las situaciones. Entonces, ¿cuál es la labor nuestra? Eh, es estar a su lado. O sea, tampoco hacemos grandes cosas, es estar con ellos. En la enfermería comunitaria, nuestro trabajo consiste en acudir al domicilio de los pacientes en el ámbito rural, en supervisar la toma de medicación, ver un poco cómo están las AVDs, o sea, las, las actividades de la vida diaria, en cuanto a higiene, cómo está colocada el, do, el domicilio, cómo están actuando y, sobre todo, la adherencia al tratamiento para que ellos eh, sean conscientes de que tienen que tomarlo y que tienen que verdaderamente eh, estabilizarse con él. Muchas veces pues, pues los pacientes eh, ...están solos, al final pues la familia se cansa... ...o los amigos se cansan, no lo entienden... ...y están solos, y es verdad que tienen síntomas... ...y por eso hacen menos cosas... ...pero es verdad que luego además, si están solos cada vez esto va siendo peor, cada vez más solos y cada vez más síntomas. Entonces, el hecho de estar monitorizados, como digo yo, o acompañados todos los días, casi todo el tiempo, tener un teléfono, eso moviliza ya mucho. Partiendo de ahí, pues ya, si además de movilizarles y decirles ¿qué tal has dormido? ¿qué tal estás? Viene uno, es que luego viene el otro, y entonces al final los vas activando sin querer. Y eso es una clave, creo yo, del éxito de la mejoría de los pacientes. La, eh, el proyecto BEA, es la vivienda de entrenamiento autónomo que va dirigida a personas con enfermedad mental grave y les damos las herramientas necesarias para tener una independencia en su futuro, bien sea en su antiguo, entorno anterior o en un piso supervisado en el cual eh, sería su nueva vida. Nosotros os acompañamos a, todas las, a todo lo que te, ellos tengan que hacer, burocráticamente, si tienen que ir al juzgado, nosotros vamos a hacer compras con ellos, les aconsejamos lo que una dieta saludable, estos alimentos pues son mejores o peores, porque ellos tienden a engordar. Entonces queremos eh, una dieta saludable para ellos. La humanización en la salud mental pues no puede ser otra cosa que lo que es un objetivo estratégico de lo que es toda la asistencia ¿no? y que sus resultados tengan además un impacto claro, pues sobre todo en las familias, ¿no? que muchas veces no viven por cuidar a sus, a, sus, a sus hijos, a sus familiares. El mapa de activos en salud interactivo es un proyecto en el que hemos colaborado los profesionales de forma multidisciplinar, los profesionales que hay en el centro. Eh, ...ha consistido en repartirnos en grupos, salir a la calle... Eh, ...para conocer la población eh, para la cual estábamos trabajando... ...quiénes sean nuestros usuarios... ...y qué recursos, qué activos reconocían ellos... ...que podían mejorar su salud. Somos profesionales sanitarios que estamos muy formados... ...en la parte biológica... Eh, durante nuestro periodo universitario y durante nuestra formación posterior nos han enseñado mucho cómo curar la enfermedad y sin embargo la parte psicosocial la tenemos un poco más ol olvidada y es algo importante que forma parte de los determinantes sociales de la población y de la comunidad y que tenemos que tener en cuenta porque genera también salud y enfermedad. Al final de todo este trabajo lo que conseguimos fue obtener un mapa interactivo para hacer su uso más fácil y más entendible a la población. Conseguimos siete mapas en total, uno general y seis específicos. Por ejemplo, dentro de los específicos tenemos el mapa de prescripción social, donde están representadas las iglesias de, del barrio, las asociaciones de vecinos, los CEAs que hay dentro de, de nuestra zona básica de salud y dentro de, del mapa de, de activos sanitarios pues tenemos las ópticas, tenemos las clínicas de psicología, los documentos de, de podología, entre otros muchos recursos. ¿Qué conseguimos? Sacamos a la luz todos los recursos que teníamos de extraordinario valor dentro de, de nuestro barrio y que, en gran parte, no utilizábamos porque lo, lo desconocíamos realmente. <música> La tarjeta Te Cuido es una prestación que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para dar apoyo al cuidador o cuidadores principales de todas aquellas personas que están diagnosticadas de Alzheimer o de una demencia tipo Alzheimer. Desde la implantación de este programa en la provincia de Ávila los resultados han sido bastante positivos. Cuando un paciente viene a urgencias con la tarjeta te cuido y ya en el triaje que es donde, eh, definimos donde, donde determinamos dónde va a ir cada paciente, se lo comentamos a los compañeros que están en esa zona para que se hagan cargo de él y le puedan asignar una zona donde pueda tener más intimidad y pueda estar acompañado con el, con el tutor. Mi madre padece Alzheimer desde hace bastantes años. Y cuando salió la tarjeta Te cuido de la Junta, pues la solicitamos y me parece una herramienta muy valiosa para no en atención, no tan importante a lo mejor en atención primaria porque el trato es más cercano del de personal sanitario, pero sí en, en el hospital eh, que te permite estar con ella, por ejemplo, en urgencias, o cuando va a hacerse unas pruebas diagnósticas, o cuando está ingresada. Porque realmente nosotros eh, somos una prolongación de, del enfermo, eh, somos su voz, por decirlo de alguna manera. Nosotros en UBI eh, nos centramos principalmente en UCI de puertas abiertas. Eh, para nosotros eh, el proyecto fue, fue duro fue duro y fue muy importante porque eh, es un hospital con 40 años eh, una, donde la UBI tiene, eh, tiene unos pasillos laterales acristalados y las familias veían a, a los pacientes detrás de un cristal, las visitas eran desde un cristal. Eh, hablaban con ellos por un teléfono, entonces eh, nosotros eliminamos todo eso, abrimos la puerta y dejamos pasar a las familias. Pues la verdad es que pues, Javi es un paciente de 40 años que llega, eh, llega de Palencia, trasladado, empieza con gafas de alto flujo, eh, empeora, empeora, le ves que viene, que, le, que viene asustadísimo, asustadísimo. Empieza a empeorar, a empeorar, a empeorar y hay que intubarle. Pues nada, eso yo me empecé a sentir mal, como que una especie de flato así grande, nada, cuida Palencia que me hicieran pruebas, ahí ya veían algo raro, me quedaron ahí ingresado ya una semanita y al ver que no mejoraba con nada, pues me tuvieron que trasladar para aquí, a Valladolid. Y así lo hicieron, me trasladaron para aquí, directamente a UCI, ingresé porque... Ya el corazón le tenía, por lo visto, a menos del 10% de funcionamiento. Una neumonía bilateral fuerte. Venía bastante machacado. Y estuve unos días también con algo medicación. Tampoco mejoraba. Tuvieron que intubarme. Estuve intubado tres semanas. Luego me desintubaron. Tampoco mejoré. Me tuvieron que volver a intubar otra semana. Y a raíz de ahí parece que mejoró un poquito la cosa. ¿Y pues, qué decir del trato del personal? Pues, para mí ha sido todo. El proyecto de la unidad de cuidados intensivos para seguimiento de los pacientes críticos surge en el año 2017 a partir de la comisión de humanización de nuestro hospital. Es una de las líneas de trabajo y surge pues, porque nuestros pacientes requieren cuidados especiales. Son pacientes que tienen mucha patología, patología crítica y tienen mucha medicación y a partir de cuando les damos de alta les perdíamos el rastro, así que decidimos crear una consulta para, para estudiarlos y poder ayudarles en su recuperación. Nuestra labor es servir de apoyo a los equipos de atención primaria en la atención a pacientes crónicos complejos, pacientes inmovilizados y eh, pacientes que precisan de una atención en cuidados paliativos. Y los pacientes, el paciente quiere quedarse en casa y la familia quiere quedarse en casa y asume los cuidados y, y asume, mmm, es, es una presión muy importante dentro de, de, la, de una familia, pues nosotros les ayudamos a, a conseguir, intentar que en casa estén lo más cómodos posible. Una vez en el domicilio, pues saludamos al paciente y a la familia, vamos a poner, le ponemos el tratamiento, hacemos la exploración como si estuviera en el hospital, charlamos con ellos, que nos van contando qué tal han pasado el día, si hay alguna novedad, hablamos después de los otros aspectos, si tienen algún malestar, si necesitan algún otro apoyo, si necesitan de trabajador social si necesitan de psicólogo. Llegué en el 2008 a esta unidad después de haber aprobado una posición y tuve que cambiar un poquito mi mentalidad porque a mí me han educado para curar, para sanar. Y yo en esta unidad lo que veo es mmm, que mis pacientes se mueren y eso es un hándicap para mí. Entonces, eh, a mis pacientes lo que les das es ese apoyo que necesitan cuando te dicen que mmm, a nivel de curar no podemos hacer nada más de curar, pero a nivel de cuidar podemos hacer muchísimo, ¿eh? porque les podemos dar calidad hasta que ocurra el último día de su vida. Y esa calidad se la damos en su casa, con su familia, en su cama, en su ambiente, porque no hay nada mejor para una persona que su propio domicilio. También el baile cambia, dice un proverbio. Hay dos momentos vitales en la vida donde la música y la melodía cambia. Uno es el nacimiento, cuando llegamos a la vida y ahí todo lo que brota es ternura, ilusión, pasión. Es un momento de expansión. Pero cuando miramos al otro momento vital, al del final, al de la muerte, ahí la realidad es otra. Ahí ese momento en realidad nos asusta, nos incomoda, nos asusta sobre todo. Soy enfermera y sé que mi misión es cuidar, y tengo un gran privilegio porque lo hago en el domicilio. Pero un día también la música cambió para mí y tuve que cambiar de papel. De repente era la hija de Gerardo, un paciente que en ese momento estaba en situación paliativa. Ahí es cuando yo verdaderamente comprendí lo que yo, como profesional, tengo y quiero dar, que no es ni más ni menos que el yo, en esos momentos, como familiar, lo que yo quería recibir. Muchos momentos en la vida, aunque sean importantes, serán fugaces. Pero en mi familia, lo que nunca jamás será un momento fugaz, sino eterno, será el recuerdo de que el último baile de mi padre fue de alfombra roja y en el mejor escenario posible. Y que fue precisamente para vivir y no para sufrir, porque en este último baile, en este último viaje, el equipaje que llevó fue ligero de sufrimiento, pero cargado y lleno de humanidad. Y de paz para mí la humanización en el parto es acompañar a esa familia que viene a recibir ese recién nacido para mí la humanización es cercanía, apoyo y confianza para mí la humanización es tener presente que tratamos con personas para mí la humanización es que los pacientes dejen de ser pacientes para ser por un rato niños de nuevo y sonreír para mí la humanización es eh, amabilidad. Para mí la humanización es atender al paciente en sus tres esferas, esfera biológica, psicológica y social. La humanización es el cuidado del bienestar físico, psicológico y emocional de nuestros pacientes y sus familias. Para mí la humanización es escuchar al paciente. Para mí la humanización es empatizar, ponerme en el lugar del paciente y querer para él lo que yo querría para mí. Para mí la humanización es tranquilidad. Para mí la humanización lo principal es la empatía. Para mí la humanización es mm, volverles a dar la calidad de persona y quitarle el cliché de ser. Para mí la humanización es apoyo. Para mí la humanización es la cercanía. Para mí la humanización es empatizar con el paciente, es ponerte en el lugar de la otra persona. Para mí la humanización es cariño.